Buenas noches, buenas noches. Ahí lo veo, Juan Ramón. ¿Cómo le va? Esto es Coordenada Sur, obviamente. Esto es el Avi Ayala. El gusto de saludarlo, de abrir esta ventanita para platicar un rato junto a usted y a través de esta pantalla conectarnos con nuestros y nuestras televidentes. ¿Cómo le va, Juan Ramón? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Un saludo a toda nuestra teleaudiencia de Coordenada Sur de Coordenada Sur a través de Avia Ayala, un placer volverte a ver, eh, entiendo que sigues en Sao Paulo o en Brasilia no sé, o si es que ya has retornado a a, a la Argentina ¿Cómo, ¿Cómo andamos Andrés? ¿Cómo está el periplo ando, profesional? Ando en Buenos Aires ahora regresado ya, finalizamos una etapa de la cobertura en Brasil preparamos unas notas esta semana para ISPAN TV, a ver si las podemos ver, porque obviamente tratan de esta grave crisis institucional que atravesó la hermana República en esta última semana, y que no sé hasta qué punto se terminó, Juan Ramón, parecía, cuando hicimos el programa la semana pasada, parecía que se había terminado, claro, lo que se terminó fue la movilización eh, popular del pasado domingo en Brasilia, pero la situación institucional... Me parece que sigue sí, entre bambalinas, lo vamos a ir charlando en la emisión de hoy. Sí, No. Lo, lo, los golpes como el que ocurrieron acá en Bolivia, como el que está ocurriendo en el Perú, como el que ha ocurrido en el Brasil, eh, no, no se clausuran de una manera no repentina, es, es todo un proceso... Hay eh, un conjunto diríamos, de variables de ese golpe, por un lado en el Brasil la intervención de las instituciones públicas más importantes del Brasil ¿no? eh, y por otro lado vendrán seguramente las movilizaciones, seguramente operarán a través de, del Parlamento Brasilero una vez que se sedimente este, este fracaso inicial y posteriormente yo creo que el golpe va a continuar, el golpe del 2019 en Bolivia no se ha clausurado, no se ha cerrado hasta el día de hoy, por, porque es una estrategia, Andrés, es una estrategia de largo plazo, es, eh, no hay eh, la posibilidad de pensar o de creer que estos proyectos desestabilizadores terminan simplemente, ¿no es cierto?, por la decisión de una persona. Esto obedece a, um, a poderes fácticos, obedece a poderes eh, transfronterizos, obedece a intereses eh, que están más allá de nuestras fronteras y nuestras regiones y todas apuntan, obviamente, cuando se trata de golpes de Estado de esta naturaleza, apuntan a Washington. Y eso de manera inequívoca. Eh, no es solamente una teoría de la conspiración, no es solamente la obsesión personal o eh, la obsesión ideológica. No, ahí tenemos eh, 200 años de estrangulamiento, 200 años de intervenciones, 200 años de un ejercicio unilateral abusivo de parte de los Estados Unidos para tratar de consolidar su hegemonía global. A propósito de eso, yo creo que ahí tengo un, un matiz, como vos. vos desbatámoslo al aire, Juan Ramón, Perfecto. hay matices en, en la posición de, de Washington, por ejemplo, en el caso de, de Brasil en este momento, porque yo, desde mi interpretación, el, la administración de Biden... Por supuesto que hay distintos poderes en Cuasha, pero ¿cuáles están incolumnados de, detrás de un, de un intento desestabilizador y cuáles no? Pienso que la administración de Biden apoya una institucionalidad de Lula hoy día en Brasil, porque, porque Biden vivió de parte de Trump lo mismo que hoy Lula está viviendo de parte de, eh, del bolsonarismo. Entonces, de, de hecho, hay noticias en las últimas horas de que Muchos, hay como 30 o 40 congresistas que están pidiendo rever el estatus migratorio de Bolsonaro que está en una propiedad de Trump en Miami. Entonces me parece que hay ciertas grietas. No sé cómo. Y después, claro, una burocracia. Porque una cosa es ¿quién está en la presidencia? ¿Qué administración está en la presidencia? Y qué poderes gobiernan, ¿no? Sí. Bueno, su... bueno, mira, la verdad es que yo estoy. Eh, yo me apego a un concepto que tiene además una base empírica muy sólida, que tiene que ver con la presidencia imperial de los Estados Unidos, no con los gobiernos transitorios. Algunos eh, están más alineados a esa presidencia imperial, ¿no es cierto?, a lo que se llama la garganta profunda, a ese Estado, podríamos decir, poco visible, que tiene que ver con los intereses de la gran, del gran capital financiero, que tiene que ver con los intereses del complejo militar industrial, que tiene que ver con los intereses de, la, eh, de las grandes corporaciones trans, eh, transnacionales. Eso, esos intereses no cesan no es cierto en trabajar, en socavar estos proyectos progresistas que finalmente le han puesto límite a la voracidad, a esta, a esta práctica del saqueo, de la privatización, de la ocupación territorial. Y digo esto particularmente cuando me preocupa la conducta policial militar brasilera. No te olvides que Trump y Bolsonaro firmaron acuerdos bajo cuerda por ejemplo, como sí, para sí, entregar la base militar de Alcántara del Brasil, que es una base militar fundamental para el control aéreo sobre la cuenca del Atlántico y gran parte de la Amazonía, ¿no es cierto? Permíteme, Juan Ramón, permitime, sí, sí, sí. permitime que, que veamos un titular de ayer del Washington Post. Vamos a verlo ¿Ya? en la nota cero, porque remite justamente a esto. ¿Sí? Y, y me interesa además que analicemos por qué el Washington Post publica esto ayer. Uh -huh. Los militares de Brasil, dice, bloquearon los arrestos de los seguidores de Bolsonaro, que generaron disturbios, según un oficial militar de, desde Brasil reporta. Yo pensaba, cuando vi este titular hoy, que si el Washington Post está poniendo este titular, perdón la, la reiteración, es porque hay un movimiento militar que, se, que sigue activo en Estados Unidos. Y me da la impresión, retomando la, la línea que vos manejabas, que una cosa es la administración Biden y otra cosa es lo que el Pentágono pueda coordinar con estos militares que siguen alzados en el Brasil. Por algo está este titular en el Washington Post. No, no, no es ninguna casualidad, tampoco hay que creerle mucho al Washington Post. Eh, que no, no, pero eso. está. está pero mandando no es un una mensaje. casualidad, eh, tienes razón. Eh, no te olvides que después del, después del golpe en 1964, el Brasil ingresó en la órbita de la dependencia militar norteamericana, eh, con sus eh, luces y sus sombras, pero. Eh, esta, este acuerdo militar-militar que excede el control del Ministerio de Defensa y del propio gobierno, tanto de Dilma o de Lula, esta relación que ellos dicen constructiva de militar a militar ha permitido construir eh, enlaces de muchísima confianza, relaciones de muchísima confianza eh, y tampoco hay que olvidar los pronunciamientos militares a la hora en que se procesó a la presidenta Dilma, a la hora en que se encarceló al presidente Lula y las declaraciones explícitas del comandante de ejército de Bolsonaro que renunció antes de que Lula tomara el gobierno. Las relaciones, estas este tejido de relacionamiento militar, de lo que se llama la diplomacia militar entre, entre el Departamento de Defensa, el Pentágono, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas del Brasil son muy potentes como para desactivar ¿no es cierto? el golpe en este momento. Exacto, es en eso coincido plenamente. Si, si, a, si a Biden le simpatiza que Lula pueda hacer un gobierno más o menos estable, y que Bolsonaro no se quede en Miami, porque además está en una propiedad de Trump, eh, y además en los propios demócratas corren riesgo de, de tener alguna azonada de, de parte de estos sectores radicalizados, ya la tuvieron en el Capitolio, pero eso está pendiente. De hecho, Trump o alguno de, de sus seguidores o de los candidatos republicanos, incluso más duros, podrían hacerse de la presidencia, en, luego de la próxima elección. Entonces, pero si hay entonces un sector dentro de, del gobierno demócrata que quiere ponerle un freno a esta oleada neofascista, estoy seguro, como vos decís, que hay otros sectores en el Comando Sur, en el Pentágono, que le están dando una luz verde a estos militares golpistas en Brasil para que continúen en este proceso desestabilizador. Vamos, si te parece, a escuchar al Pepe Mujica, que habló esta semana en una radio de Argentina justamente un poco sobre el significado y el contexto en el que se dio esta, este ataque a las instituciones brasileñas y, y continuamos en esta coordenada sur. Bueno, yo creo que en el fondo de la cuestión hay años de prédica del gobierno de Bolsonaro eh, colocándose en una posición fanática como de salvadores, eh, acudiendo a claves religiosas, incitando a la gente a armarse, este y cuestiones por el estilo, que ha ido creando, ayudando a crear eh, camadas de, de algunos militantes ciegos fanáticos que se creen que tienen una causa de salvar la patria o algo por el estilo y que han sido un instrumento, carne de cañón, para ser utilizado por gente que piensa, evidentemente porque lo que pasó ayer no fue una improvisación ...un estallido de masa... Sí. ...fue algo... ...unido, pensado... ...construido... ...a partir de una mano de obra... ...diríamos... Eh, ...fanatizada... ...que pudo ser conducida... ...pero donde se pusieron medios... ...los concentraron... ...durante tiempo y eso... ...para practicar una sonada fuerte... Eh, ...yo pienso... ...que no significaba el querer dar un golpe de Estado directo, sino provocar un caos que sacara a las Fuerzas Armadas de los cuarteles, que era el objetivo. Y, y no tiene nada de espontáneo. Eh, es algo pensado porque no se puede hacer una cosa de magnitud. Y debió de haber participado gente de mucho poder en Brasilia. Porque no tiene explicación que un movimiento sí. tan grande de masa, de gente concentrándose por día, no hubiera despertado en la inteligencia policial alguna preocupación. Hay un núcleo grande de militantes fanáticos, pero están dirigidos por cabezas que piensan. Uh -huh. eh, si van más allá, no lo sé, la verdadera respuesta... No creo que estas cosas puedan voltear al gobierno, ni dar un golpe de Estado. Pero se están tratando de funcionar como un burro de arranque para la actitud que asuman eh, las Fuerzas Armadas. La preocupación es, hablando claro y sencillo, que los milicos salgan de los cuarteles. Claro. Chao, esto hay que entenderlo. Claro. Que los milicos salgan de los cuarteles, Juan Ramón O sea, parece que volvemos a una era que parecía superada Y yo en la, en la semana te decía Bueno, tenemos que hablar con alguien de la vieja guardia ¿no? Para, para que nos posicione, nos dé contexto Y nos ayude a entender qué es lo que estamos viviendo ahora Sí um, Hay eh, señales inequívocas de un retorno, yo, yo te diría, lateral, casi tercerizado, de las Fuerzas Armadas como agentes tutelares de estos proyectos eh, ultraconservadores. Tengo la impresión que hay un reingreso por una puerta lateral a estos proyectos de, eh, que, que quieren restaurar conservadoramente eh, los estados, ¿no?, y hay demasiadas señales, demasiadas evidencias. Creo que si uno repasa eh, cronológicamente la participación de las Fuerzas Armadas en desde América Central hasta América del Sur, hasta, hasta el sur de Sudamérica, creo que ahí están las claves para entender de qué forma están participando las Fuerzas Armadas. Hay una radiografía. En los últimos 20 años, Andrés, ...de las maneras como intervienen las Fuerzas Armadas... ...unas veces se hacen a los, a los despistados... ...otras veces acompañan el papel de los parlamentos... ...y los tribunales de justicia... ...otras veces, en el caso, de, en el caso de, del presidente Correa... ...ni siquiera son las Fuerzas Armadas... ...es la policía la que quiere matar a Correa... ...en el caso de Bolivia... Primero la policía y después las Fuerzas Armadas para cerrar, ¿no es cierto?, el episodio golpista. Eh, y entonces eh, en Chile hay un tutelaje militar. En el Ecuador hay un tutelaje militar policial hoy día. El Perú, oja, esperemos hablar un poquito más adelante. Eh, ya nos ha explicado Tamara Lachman la anterior semana el grado de intervención que tiene el Comando Sur en, eh, en el Perú. Pero, ojo, ¿eh? no solamente en estos proyectos golpistas las Fuerzas Armadas terminan dirimiendo un escenario político. Creo que hay otros actores potentes, tan potentes como las Fuerzas Armadas, que son los medios de comunicación, el, el papel siniestro de las operaciones psicológicas en las redes sociales... Las iglesias, escucha, escucha las prédicas de, de la iglesia católica este, es, estas semanas en Bolivia, ¿no es cierto? Y también otros actores que son los alfiles, los alfiles yo diría convencionales de los últimos 40 años, muchas ONGs eh, entrenadas para la desestabilización, eh, corporati actuando corporativamente, tercerizadas hoy eh, en la, por la Unión Europea, ¿No es cierto? Y que en nombre de la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, hoy día operan y filtran acciones, acciones políticas. Pero bueno, estamos una, en ese escenario. Hay una reflexión una reflexión más del Pepe Mujica que habla justamente sobre lo que vos hablas de las redes sociales. Juan Ramón, ¿vamos a compartirlo rápidamente? Me parece que es muy interesante lo que habla el expresidente de Uruguay sobre lo que significan hoy día y en estos procesos esos telefonitos supuestamente inteligentes Estados Unidos pienso que el gobierno actual de, de, de Estados Unidos tiene tiene una visión positiva de respaldo a, a las instituciones dentro de Brasil ahora Estados Unidos Estados Unidos está atravesando una ola de fanatismo interna muy fuerte, uh -huh. eh, la confrontación con parte de los republicanos y los demócratas va mucho más allá de lo tradicional. Eh, en estos años el trabajo del plan y ciertas cosas también han creado y y recordemos que estamos viviendo una etapa civilizatoria teñida por la civilización digital esta civilización digital como instrumento eh, cuando se utiliza con finalidades de este tipo también multiplica los obstáculos y favorece el radicalismo eh, por momentos los humanos, con un teléfono digital en la mano, se parecen mucho a un gorila con una ametralladora. No tienen responsabilidad ninguna y dicen cualquier disparate. Y esos disparates caminan y caminan claro. y caminan y, y van tiniendo de fanatismo la actitud de las sociedades. Ahí está, interesante reflexión sobre, sobre el momento que estamos viviendo, que no atraviesa solo a Brasil, que no atraviesa solo a Sudamérica, que llega y se irradia en todo el continente y también en el viejo continente. En Europa estos fenómenos de la ultraderechización están a la orden del día. Juan Ramón, tenemos una invitada de lujo. De lujo, eh, está con nosotros, la hemos invitado con mucho cariño, con mucho agrado a Estela Caloni, eh, una combatiente, señera, consecuente, con una producción académica, intelectual, y yo diría admirable para América Latina, debe ser la hermana menor eh, de Gregorio Seltzer, no me cabe la menor duda, uno de los más grandes intelectuales y más prolíficos intelectuales eh, antiimperialistas eh, de América Latina y el Caribe, y entonces Estela eh, nos honra y nos privilegia esta, esta noche con su participación. Muy buenas noches, Estela. Eh, Muy buenas ¿cómo noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, el querido compañero de Salari. que Bueno, ya nos conocemos, ya los conocí a los dos. Tuve la maravilla de encontrarme con ustedes en medio del, del, del trabajo que estaba haciendo. Estaba escuchando atentamente a a este Pepe Mujica, eh, siempre tan sabio en, en estar, en estar al, al frente de los problemas que, que más nos inquietan en estos momentos. Eh, yo estoy bien, solo que, que un poquito te diría, eh, este, a veces tengo algo que se llama cólera que no tenía en algún momento, pero me invade la cólera, cuando veo este la confusión en que vivimos una de las confusiones que vive la propia lo, eh, yo pregunto, a veces te preguntas bueno y aquí dónde está la izquierda cómo no está en tal cosa la dirigencia de izquierda por qué no se aprobó? tantos años de lucha sobre todo en ese tiempo tan extraordinario que tuvimos nosotros a principios del siglo XXI ¿no? del siglo Sí, este, cuando tuvimos, que tuvimos esta, esta experiencia magnífica de, de, la, de, la, eh, de la creación de la CELAC, eh, ¿te acuerdas? en el 2011. Bueno, en los años 2000, diríamos, estábamos, habíamos empezado en un principio con una gran fuerza expresada por esta América Latina que logró llegar desde el MERCOSUR, el Mercado Común del Sur, la, unidad, la, la Unión de Naciones Sudamericanas, se logró llegar a la CELAC. Era ya este, eh, algo muy interesante porque también era una unidad de, la, de integración eh, que, no tenía, que, que eh, estaba compuesta por todos los países de América Latina y del Caribe, Inclusive a pesar de las diferencias. Sobre todo yo creo que algunos países este, asustados por la crisis del 2008, 2010, la gran crisis, eh, dijeron, bueno, necesitamos apoyarnos en algo y esto ofrecía una salida. Y yo creo que es, es, es, es esa maravilla que nosotros, que se intentó, dio una unidad para la emancipación, porque ese es el tema central que tenemos hoy en día la dependencia, de la que no hemos nosotros salido en ninguna parte, salvo en Cuba, que paga el precio altísimo, que está pagando más alto que nunca en estos momentos. Entonces yo creo que hemos llegado a una situación este, por, por el desconocimiento, por no estudiar. Vos, cuando, cuando uno tiene una, una situación de dependencia, tiene que estudiar, muy profundamente de quién dependemos y qué está haciendo en ese momento nuestra, nuestra sede imperial, diríamos. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está moviendo el imperialismo en estos tiempos? Nosotros fuimos claramente advertidos cuando se quiso volar, volar ya la palabra imperialismo, como si no existiera más, la historia había terminado, todo, y muchos se confundieron con eso. Sí, pero como dice... Eh, estaba diciendo, Jaramón eh, hoy en día eh, están utilizándose armas muy nuevas. Nosotros creímos que eso había terminado, pero no, porque ellos seguían estudiando las formas de mantenerse en América Latina y en los conflictos de los años 2000 hay un libro lamentablemente perdido de una sociedad argentina extraordinaria, Ana María Escurra, eh, ...que en los conflictos de los años 2000... ...están todas las documentaciones necesarias... ...para saber que ellos dijeron... ...bueno, ahora... Salda, ...salen la, los militares... ...¿no? salen los militares... ...porque esto nos trae problemas... Eh, ...bueno... Y, ...y entra otro periodo histórico... ...mientras tanto estaban haciendo... ...su gran labor... ...en, en Europa... Este, ...que yo creo... ...a ver si ustedes eh, están de acuerdo conmigo... ...que el mayor drama de Europa fue que los servicios de inteligencia británicos y los servicios de eh, la CIA, en, en el conjunto los dos, trabajaron más, y ahí vemos ya la, la, la, la fuerza de la, no solo de la prensa, sino de los entretenimientos, de las documentales, que empezaron a poner como el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, y Estados Unidos y Gran Bretaña crearon la OTAN, en realidad fue una creación de ellos, pero primero ater aterrorizaron a un pueblo que de hecho ya estaba aterrorizado, que era el pueblo europeo que estaba saliendo de la guerra. Porque no se olviden que esto se creó en 1949, que esta OTAN, esta organización del Atlántico Norte se creó exclusivamente para vigilar la frontera de Estados Unidos con Rusia, ¿no? Estela, Estela... Sí. Y eso ya nos toca a nosotros hasta hoy. Bueno, sí. Estela, vamos a hacer un pequeño corte y a mí me gustaría consultarte a la vuelta, ya te dejo la pregunta pendiente. Sí. Vos viviste toda la etapa del Plan Cóndor de muy de cerca, la documentaste, seguiste la historia de Nuestra América todos estos años. Yo quisiera saber si esta oleada anticomunista que estamos vivenciando hoy es igual, más fuerte o menos fuerte que la que se vivía en la Guerra Fría. A ver cómo lo percibís vos, porque a mí me parecía que eso era eso, parte de la Guerra Fría y que ya se había terminado. Y ahora documentando también, sobre todo en Brasil, ¿no? el discurso anticomunista es tremendamente potente, está muy esparcido y, y me da la impresión de que es más fuerte que antes. Si te parece, hacemos un corte y a ver cómo lo analizás y cómo lo ves vos al regreso aquí en Coordenada Sur, lo charlamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Segundo bloque en esta coordenada sur, Juan Ramón y tenemos el privilegio de hablar con Estela Caloni, una larga luchadora de la comunicación, de la comunicación y de la cultura contrahegemónica. Y yo le planteaba... Algo que me pregunto siempre, Estela, esta, esta oleada anticomunista, ¿cómo la situamos? ¿Es más fuerte? ¿Es igual? ¿Es menor a la de la Guerra Fría? No sé si se puede hacer una comparación, pero me gustaría ver cómo reflexionas sobre esto. Bueno, este, sí se puede hacer una comparación, pero en principio cuando vos me decías lo de Cóndor, ese es uno de los problemas que te ubica en la confusión en que estamos gracias a los medios, que no solo logran confundir a las derechas, sino también a las izquierdas. Porque el, el, el primero no hubo ningún plan cóndor y te lo podés leer en todas las cosas de Estados Unidos. Se llamó operación. Y creo que Juan Ramón sabe muy bien que una, que una operación es muy diferente a un plan en los temas de guerra. El, el, el, el, el plan es la guerra y la, la, la, la batalla es una táctica. Esta era una táctica de la contrainsurgencia que se nos iba a aplicar, entre otras cosas. Fue una táctica el cóndor. Al confundir esto, hay libros que dicen el, el cóndor 2. El, el cóndor surgió eh, gracias al, al establecimiento de las dictaduras. Si no hubieran establecido esas dictaduras, que no las estableció ningún plan cóndor, sino la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que pudo abarcar todo el, el cono sur, con dictaduras en cada uno de los países. Y a esas dictaduras le hicieron hacer una prueba, eh, que, porque ya, ya puede decirse que había, había este, eh, comunicaciones entre los organismos de seguridad de los estados desde hace mucho tiempo y a veces actuaban en conjunto, a veces te avisaban que iba un compañero comunista. Era el periodo de la guerra fría, vos a cómo se actuó, cómo nosotros quedamos en medio este, sometidos al Pentágono de Estados Unidos, porque eso fue la realidad, al Pentágono, más que nada. Bueno quedamos sometidos a eso. Entonces ahora estamos viviendo otro periodo histórico en que, este, esto que te estaba diciendo que no, puede, no le podemos decir, porque, porque alivianamos, banalizamos totalmente lo que está sucediendo hoy. Eh, mirá, esto se está muy bien definido como una guerra contra insurgente. En un tina. sí en, en el sentido que yo quiero, más allá de, esta, de esta aclaración totalmente eh, correcta que haces, pero en el nivel de cantidad de gente que está envenenada con una posición anticomunista, ¿cómo analizas eso históricamente? Eso es, la, eso es, la, eso es el gran, el, la gran, la gran, este, por eso te estoy diciendo, te, te puse el ejemplo que en Europa, porque a partir de ahí Europa quedó totalmente, este, esclavizada por el papel de la prensa. Acá también estamos en lo mismo. En este momento el arma más grande que tiene este, este, eh, el, el imperio, vamos a decir, para, para no... El imperio es el, la, el control absoluto casi de la mayoría de la prensa, de nuestra prensa, el control absoluto. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo en Argentina. Hace años que estamos soportando toda una invasión de la prensa en todo el país, donde entra, por ejemplo, el grupo Clarín. La envenenaron a la gente, a lo que decía también Mujica en las redes, envenenaron a la gente, en Brasil, por ejemplo, nadie habla de, de, de los evangélicos, esos evangélicos que no son evangélicos y no son nada de eso, que ya habían actuado muy bien cuando la, la primera vez que, que, que, que Lula... Este, hizo, uh, ...se presentó como candidato a presidente... ...y en esta oportunidad todo el mundo sabe... ...que las comunicaciones de esos evangélicos... ...de esos grupos evangélicos que no son grupos evangélicos... ...hay una iglesia evangélica seria... ...que sigue siendo la misma... ...pero esto no, esto fue una creación... ...para decirte que... ...que, eh, que, que pudieron controlar todas las redes... ...que lo impusieron a Bolsonaro... Pero no puede, no, no, pudimos, no aprendimos nada de la Segunda Guerra Mundial, no aprendimos nada de que Goebbels pudo convencer por los medios de la prensa y por todos los medios utilizados a toda una población, a una cantidad de millones de alemanes que acompañaron a Hitler. eso por, por, por, ¿Por qué citamos a Goebbels? Porque fue un ejemplo, él estaba muy bien eh, montado sobre algunas cosas que hacían los británicos en en su, la colonización de territorio. Bueno, nosotros este nos sembraron esta esta prensa que tenemos en todos los países. A ver, decime que hay un país que el estado, el estado que nuestros nuestros presidentes, incluso en el tiempo de la del de la CELAC, este, de la CELAC eh, controle controle eh, el, el, el nivel de, de, de control que tiene el Pentágono sobre la prensa. La prensa nuestra, 98% está controlada allá. Estamos defendiéndola por medio de medios alternativos. Estamos defendiendo en las redes. Por ejemplo, nosotros tenemos una comunicación, pero ellos intuplican eh, tanto la información que ellos tienen porque tienen ya un, una, un aparato enorme armado, porque manejan las nuevas tecnologías, porque esas todavía no están en nuestras manos. Y entonces nosotros seguimos... Eh, alcanzando, arañando la montaña, pero este, esto es muy difícil porque no se le dio, eh, vos te das cuenta que no se, primero, primero la prensa y después le dieron muchísima importancia a, las, a, los, a los organismos de seguridad. Es decir, en la, por ejemplo, pongo ejemplo en la Argentina, porque en otros países, pero bueno, la Gendarmería este, Prefectura, Policía Federal, Policía, le dieron a ellos le dio una cantidad de armamentos y también le dio a los ejércitos, que por supuesto estaban muy muy, muy comunicados con ellos. Vos ves el, el armamento que tienen los carabineros, los policías. ¿Por qué? Porque iban a ser los que iban a enfrentar el conflicto social que ellos veían inevitable en todo este siglo, en el siglo que estamos viviendo. Lo veían inevitable porque el tema de la deuda externa iba a estallar porque iban a estallar todos los temas y lo estamos viendo en este momento eh, en Perú, por ejemplo, estamos viendo estuvimos viendo en Chile el despertar de un pueblo que durante 30, 30 años durmió y, y, y, y se levantó pero fíjate cómo juegan en esta guerra contra insurgente que entre los medios y lo que decía también Juan Ramón aquí de las las ONG y las fundaciones, porque estamos invadidos de esas fundaciones. cuando Yo me acuerdo cuando yo estuve en Bolivia, que, eh, que el gobierno de Bolivia, el gobierno de Morales empezó este, a, a, a ver el trabajo de estas fundaciones y las sacó, muchas del país sin eso. Si, si tenemos esas fundaciones dentro de nuestro país, tenemos el invasor durmiendo, el enemigo durmiendo con nosotros. Y, y, y muy poco se ha trabajado en eso, muy poco se ha trabajado en eso, por una parte, en las fundaciones. Y luego esta entrada permanente, que es también lo que se decía en el tema de Perú, este, que yo, yo hice un trabajo y de estudio sobre cuando Castillo y el ministro de Defensa dijeron vamos a cerrar 40 bases, del Real, que es toda la parte sur, una parte ocupada, que no eran 40 bases de militares todas, Vos sabés que se le dice bases, aunque sea una, una, un galpón que hace, este, ¿cómo te puedo decir? Transmisiones trans, transmisiones eh, de radares y todas estas cosas. COER se llama Centro de, de Operaciones Especiales. Esos centros de operaciones especiales ocupan un lugar preponderante porque son parte de la red de bases. Pero es uno de los países más ocupados del mundo y a nadie le interesó. Y a nadie le interesó. Entonces, frente a esta situación... Nosotros tenemos que reaccionar muy rápidamente, porque el tema de la prensa es un arma de guerra. Hoy no no son medios de comunicación. responde a un proyecto de recolonización de este continente que necesita urgente Estados Unidos por todas estas razones que estábamos, este, por que estábamos hablando eh, anteriormente. Necesita Estados Unidos ocupar este territorio de América Latina con sus recursos, formidables sus reservas, pero ya no quieren intermedios. Quieren una ocupación real, una ocupación definida. Por eso, por eso donde ellos entran y imponen una situación colonial, no neocolonial, no disfrazada, es directa. Entonces, eh, frente a esta situación, es donde estamos amenazados. Por, ¿Pero por qué estamos amenazados? Porque la confusión producida por esta torre de Babel que significaron los medios, y por la falta de preparación de las dirigencias de izquierda, que ahí perdimos generaciones con las dictaduras militares, a las que vos te referís, y en la lucha anticomunista nosotros quedamos a sacar. Y la lucha anticomunista fue fácil levantarla con todo este discurso de odio, porque este discurso de odio anticomunista empezó a crecer hace mucho tiempo, ya cuando estaba Kirchner aquí en el gobierno, eh, cuando estaba yo también lo acusaban de comunistas y de, de narcotraficantes, comunistas, en fin. Ahora también ellos volvieron, ellos vuelven a soñar con la Guerra Fría en un momento en que ya no pueden llevarla adelante porque ahora tienen potencias gigantes como es la China como es Rusia como es bueno no es el mundo euroasiático que es el que eh, el que eh, eh, el más grande que tiene mayor cantidad de población mayor bueno y se están enfrentando a eso y ellos saben que están en la decadencia pero ahí en la decadencia resurgen los fundamentalismos como esto es lo que estaban hablando ustedes de por qué resurgen el, el fundamentalismo más grotesco porque eh, su salida, imagínense, salieron derrotados, ¿verdad? pero ustedes qué creen, que triunfó saliendo de Afganistán y dejando el lugar como, como estaba, destruido, que triunfó en Irak, que triunfó, eh, miren, eh, uno de los países más destruidos que existen en todas estas guerras del siglo XXI, coloniales todas, porque son con ocupación, eh, ocupación colonial de todos los países, eh, eh, que fueron derrotados en la guerra. Libia fue uno de los más destruidos del mundo. Lo ha, se lo han entregado a, a la conformación de mercenarios. Es un país, el país en que gente más brutalmente fue asesinada. Ah, bueno, todo lo que fuimos no haciendo, porque creíamos que eso no estaba con nosotros, todo lo que pasa en el mundo nos va a afectar. Y, en un mundo globalizado... En, como está era obvio y entonces ahora quieren volver equivocadamente porque le, algunos este, eh, grupos inteligentes de Estados Unidos le han planteado no es que China tiene otro comportamiento en sus relaciones comerciales es que Rusia también tiene ese comportamiento Estela, en las relaciones comerciales sí sí eh, está claro está está cada vez es eh, el panorama de, de, este, de, este, eh, de este declive de, sí. del, del poder occidental, ¿no es cierto?, sí. está derivando eh, en, uh -huh. eh, digamos, en una estrategia confrontacional a nivel global, ¿no? Exactamente. Entonces, un poco para, para cerrar eh, este sí, sí. segundo segmento, eh, querida Estela, brevemente, ¿qué debiera ser eh, teórica y prácticamente eh, la izquierda en nuestra región, cuál es su papel, qué, qué, qué, qué debiera eh, configurar frente a esta gran ofensiva militarista, financiera, mm. comercial, mediática, ¿no es cierto? Eh, y obviamente incluy incluyendo operaciones encubiertas, golpistas, o el laufer, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el papel de la izquierda ahora, en este contexto, querida Estela? El, el, el papel de la izquierda primero es identificar al verdadero enemigo que hay detrás de todo lo que está pasando. Es central, ese es uno. Después, el papel de la izquierda, por ejemplo, es ya no podemos enfrentarnos a esto con pequeñeces bueno, vas, el, el periodismo alternativo eh, se borra frente a esta semejante poder. Entonces creo que tenemos que, que, que, que, te, que tomar medidas audaces, como reunir, si nosotros reuniéramos, eh, esta es una idea que, que les pregunto a ustedes, qué posibilidad tendría de hacerse, si nosotros reuniéramos, todos los crímenes que podemos atribuirle a la utilización de la prensa para los golpes de Estado, para las invasiones, para todo. Pero en América Latina, todo lo que significó, y por qué en este siglo XXI, América Latina necesitaba como el agua la emancipación definitiva, porque este, sabiendo que es un bloque de, que tiene tantas riquezas, podría estar mejor, digo, la izquierda primero, este... Tiene que ir a cosas más audaces, ir a presentar. Por ahí la ONU no hace nada, pero vos moviste el mundo entero detrás de, del conocimiento de cuál es el genocidio, porque acá hubo un genocidio en América Latina el que ponemos, tenemos que poner en la cabeza de todos. Acá nosotros no estamos luchando contra el, el policía de la esquina, no, estamos con una, una conformación... Así como la conformación de haberse tomado todos los medios de prensa Las televisoras, eh, todo porque te transmiten y, y se van metiendo en la población Se van metiendo en la población Ahora la izquierda tiene que saber contra quién está peleando No hay posibilidad alguna de luchar sin una unidad Y, y, y, que, y que dejen de lado todos lo, los egos, las soberbias y todo La unidad es central La unidad interna y externa el país como Argentina es muy difícil la unidad interna porque el total del federalismo hay muchas cosas que no da tiempo esto. Pero es así, la unidad interna, una unidad inteligente, porque para la liberación, bueno, le estás preguntando, bueno, usted va hasta el final, y mucha gente eh, no, no acompaña hasta el final, no puede, porque está limitada. Pero nosotros tenemos que unirnos todos los que creemos que tenemos, que tenemos que defender, recuperar el sentido de patria, recuperar nuestra cultura, nuestra identidad. porque es más difícil este, y vemos ese levantamiento en Perú? Porque muchas de las culturas indígenas no están, no están influenciadas por la televisión eh, ni por nada de todo esto, están menos influenciadas. Pero veamos, cuando, yo porque el tema de la cultura, Brzezinski dijo... ...sabiamente, ya se ha vuelto... ...pero era uno de los hombres clave... decía mientras nosotros... ...no terminemos con la cultura de los latinoamericanos... ...no los vamos a dominar... ...y estamos viendo ahora... Este, ...que hay una... Eh, ...insurrección... ...en muchos países de América... ...porque les podemos llamar así... ...definitivamente... ...el pueblo chileno cuando salió a la calle... ...estaba en una especie de insurrección... ...entonces cuando vemos todo esto que está pasando y vemos el poder que a encontrar nosotros entre la prensa que, que Europa se ha prestado para acompañar y esto es el logro que ellos han tenido, tan triste porque cuando incluso con la lucha anticomunista eh, nosotros íbamos a denunciar a la prensa europea nos está pasando esto, ahora te vas a denunciar algo no te, pues no te toman nada porque ellos son parte de este conglomerado por lo mismo que nos está pasando a nosotros, porque están totalmente ocupados, primero por bases militares que vos, vos sabés Andrés y vos sabés Padamón, que tienen muchísimas en Europa, es terrible. Segundo, acá también nos han metido muchas bases militares, Perú y Colombia son este, eh, claves en ese sentido de la cantidad, pero también en todas partes, están, nadie se está fijando Paraguay, el peligro que, fa, que Paraguay, pobre Paraguay, que, que sigue luchando solitarios sin que nadie diga nada de ellos. Así que tenemos un trabajo que hacer muy profundo. Lo primero es la unidad. Sin unidad no haces nada, nada. Y lo primero es trabajar, tratar de trabajar contra el alma más, tem la, el alma más temible, que en este momento es sin duda la desinformación, porque es parte, la parte más activa de la guerra psicológica que no se llamó la UFAR y que existió toda la vida contra América Latina porque era una guerra psicológica, este, eh, que ya cuando cayó, por ejemplo, nosotros acá desde Perón podemos Estela. seguir el trabajo de la guerra psicológica. Eso creo que es fundamental, fundamental, y la unidad, y la unidad, porque no tenemos otra. Estela, tenemos sí. que despedirnos ya, te agradecemos sí. muchísimo y nos quedamos con esa idea, creo, desde, desde tu voz, Sabia, de todo el trabajo que, que queda por delante. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por, por esta comunicación. Yo me despido de ustedes pidiendo unidad, organización y dirigencias activas, no pasivas. Gracias, Estela. Ustedes en desde gracias, Buenos Estela. Aires. Ahí va. Vamos a hacer un cortecito, Juan Ramón, y despedimos enseguida. Perfecto. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Le mando un abrazo, Juan Ramón. Nos quedan como 150 años de trabajo. Más o menos. Yo creo que el doble del tiempo que ha tardado Estados Unidos en convertirnos en su <risa> colonia. Pero bueno, vamos a seguir ahí. Después seguirán otros. Así es la historia de la humanidad. Así es eh, Así es la historia de la humanidad. Una, una batalla permanente entre los sectores que intentan frenar los avances y aquellos que aspiran a lograr sociedades más justas e igualitarias. Así que estamos en eso. No sé cuántos miles de años llevaremos como humanidad. Y después seguirán otros. Así que vamos para adelante. Le mando un abrazo. No, no, muchas gracias, muchas gracias Andrés. Eh, no sé cuánto tiempo todavía tenemos para, para hacer la última reflexión. Creo que estamos en la en, en el, los dos últimos minutos del programa. A mí me a mí me ha quedado claro un par de temas, un par de temas que ha eh, explicado eh, Estela. El primero que tiene que ver que hay que salir de esta órbita muy, eh, yo diga, muy formateada de, eh, del plan cóndor, ¿no es cierto?, y tratar de buscar una explicación de más largo plazo sobre la injerencia y la intervención de los Estados Unidos sobre nuestros pueblos para romper la dependencia. Y el otro tema que me ha quedado claro pero además que me preocupa, es esta apelación de los países del sur en busca de justicia, en busca de interlocución con los europeos, cuando los europeos en realidad son la misma cosa que los Estados Unidos, estamos hablando del bloque occidental. Entonces, frente a, esta, a este dilema dramático, lo que queda es reforzar la posibilidad de mirarnos más entre nosotros y trabajar en esa unidad. Yo creo que Europa ha perdido, en definitiva, el horizonte. Como decía mi amigo Augusto Zamora, un estudioso de la geopolítica, se ha convertido en un gallinero. Eh, Europa ha pasado a la categoría de un territorio colonial de los Estados Unidos y seguramente las consecuencias las va a experimentar más pronto que tarde. Por lo tanto, Europa no tiene que ser ninguna referencia para Bolivia ni para América Latina, sino todo lo contrario. Creo que hay que repensar, Andrés, en la reflexión sobre lo que ha significado el colonialismo y el imperialismo europeo del siglo XIX y del siglo XX para darnos cuenta que efectivamente estamos frente a un aliado estratégico de las guerras globales, del fortalecimiento de la OTAN, de la militarización de la sociedad global. Por lo tanto, Europa, desde mi perspectiva, no es, por supuesto, ninguna referencia obligada para ninguno de nuestros países. Así que un gran abrazo. Querido Andrés... Por eso por, eso, por eso somos Coordenada Sur, Juan Ramón. Exactamente. Tenemos que vernos más a nosotros. Creo que tenemos que fortalecer más nuestra capacidad de repensar nuestro destino como región, de recuperar nuestra memoria de resistencia y de lucha, y de tener más conciencia política para nuestra segunda independencia. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en Coordenada Sur.